Más historias en la Fundación Cristianos en la Gloria, sin Esta vez estuvimos en, la, en el Ministerio Transformación Bará con la ayuda del pastor John Velasco y, da, y la pastora Darina que nos ayudaron a hacer esa representación de la Fundación de Cristianos en la Gloria aquí, en este lugar de Colombia. La pastora Narina dando la ayuda que por parte de la, también de la Fundación David nos ha, nos ha ayudado a que podamos dar esas sonrisas a aquellos niños y a aquellas personas y siempre andan un la honra. ¡Gloria gracias. a Dios! Estamos aquí con los niños de el Ministerio Bará. ¡Gloria a Dios! Niños que son juiciosos, vienen cada ocho días. ¡Gloria al Señor! a recibir palabra de parte de Dios, Hoy damos las gracias. A la Fundación Cristianos en la Gloria, Gloria al Señor, amén, por el aporte que ha dado para poder bendecir a estos hermosos niños, le damos gracias al Pastor Carlos Serrano, Gloria al Señor y a la Fundación, Gloria a Dios, a cada una de las personas que allí... Eh, Colaboraron, gloria a Dios, para que esto fuera posible el día de hoy. Amén. Los bendecimos desde acá desde Cincerejo Sucre. Declaramos la gloria postrera será mayor que la primera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Algo muy importante que nos caracterizamos con todos esos uh, ministerios es que no únicamente nos quedamos en los templos, sino salimos a aquellas comunidades que realmente necesitan un vestido y, por lo más importante, la palabra de Dios. Y es por eso que, con la ayuda de los pastores John Velasco y la pastora Darina, uh, Damos esas bendiciones que el Señor nos provee para dar las buenas nuevas de reino de los cielos. la gente contenta, gozosa. Y eso es lo principal por esas sonrisas, porque todos son en un mismo, un mismo idioma. Y eso es maravilloso lo que hace el Señor a través de sus instrumentos, a través de sus ministerios, y una vez más eh, salir y dar las buenas nuevas de reino de los cielos es el gozo más grande que tenemos a través de estos ministerios. Y es muy importante cómo las personas se reunían, sus niños, las mujeres, para recibir esas grandes bendiciones. Esto es el poblado Cincelejo Sucre, gloria al Señor. nos damos cuenta, gloria a Dios, estamos acá en uno de los barrios donde tenemos un grupo, donde por la misericordia de Dios ha venido a predicar, gloria al Señor, aquí están los hermanos que se congregan, gloria al Señor, y que pues han venido hoy a recibir la bendición de cristianos en la gloria, que ha mandado nuestro Señor Jesucristo para poderlos bendecir, amén. Damos gracias a nuestro amado pastor Carlos Serrano, gloria a Dios, aquí está una de la niña, vea, gloria a Dios, amén, contenta ella, uno de los niños también aquí, gozándose, gozándose hoy, gloria a Dios, en una mañana de bendición y de cielos abiertos, Padre, te bendecimos, te damos honra, gloria, alabanza, mi Rey, por todas las cosas preciosas y maravillosas que hace Señor en este momento, mi ¿no?